Buenos y yvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal desde aquí, desde Austria, Viena Hoy es lunes 7 de diciembre y se va a terminar hoy el lockdown que teníamos aquí en Austria Así que hoy abren todos los locales y a mí me toca ir a trabajar por primera vez después de esto y quiero mostrarles cómo está la situación en la calle, en los centros comerciales porque hoy tengo que pasar por un centro comercial así que los voy a llevar conmigo para que vean cómo está todo por aquí Ahorita estoy esperando mi Strassenbank que me ayudará al trabajo. Y por ahora veo todo con bastante movimiento en la calle, eh, de carros, todo. Así que bueno, les voy a ir mostrando cómo va todo. Así que acompáñenme. Bueno, ya acabo de salir del tren y yo me quito el tapabocas porque si no me empiezan a salir muchas, muchos granos. Miren, ya aquí me salieron dos. Así que no me imagino cuánto me van a salir de aquí a Navidad con estas tapabocas todo el día. Los voy a mostrar. Estoy llegando a un centro comercial que es un Banghof, ya va. Un principal de Viena. Aquí salen trenes para todas partes de Europa y, bueno, de Viena como tal, de Austria también para toda la ciudad, ese es el, se llama Hauptbahnhof, significa el Bahnhof principal de Viena en alemán, Hauptbahnhof. vamos a ver, ya, va a poner el tapabocas bueno, por ahora no veo tanta gente también que son las 12 de mediodía apenas y la gente está trabajando obviamente aquí arriba quedan oficinas todo. Eh, por allá están los trenes por allá, y todo esto son tiendas Entonces, bueno, prefiero pensar que que es por eso eh, sin embargo, si sí se ve movimiento Vamos a ver por aquí cómo están las tiendas Ok, entra esta tienda, pero tengo que ir al piso arriba. Huele horrible. Oh my god. Ya, yeah, vamos a ver. Ok, por aquí. Comprar una de estas. Sí, siempre me da miedo porque estas traen en casa a veces y hay que estar pendiente de no tomar la incorrecta. Voy a darme uno de este también. Estas son súper típicas de acá, la marca Manner, pero a mí no me gusta, siento que es muy dulce Se parece al Cocosete, a la sushi, eh, pero no me gusta Vamos a ver qué me compro para trabajar Es que todo es súper dulce, no hay nada saludable que no puedo decir ok mm, Tal vez esos nachitos que están allí arriba Miren esta tienda, que hay de todo y de todas las marcas, miren esta perfumes es maquillaje esto es clinic dior bioder clarins lancome todas todas las marcas esto es un paraíso y también venden joyería estoy llevándome esto para ir a trabajar vamos a ver vamos acá a caja a pagar compré final esto sí. tanque compré final esto agüita esta tienda también me encanta pero miren, no hay nadie y me sentí aquí a meter todas las cosas en mi bolso y no ha entrado nadie o sea, esta también está bastante sola y realmente se esperaba que viniera muchísima gente eh, porque bueno, está abriendo todo duramos dos semanas cerrados, dos o tres pero bueno, así va la cosa bueno, acabo de salir de comprar en el supermercado ya son las 7 de la noche casi y voy a mi casita porque ya terminé de trabajar eh, me quité la mascarilla para poder hablar un poquito mejor pero si sí hay bastante movimiento de gente ahorita eh, y durante la tarde bastante gente aquí eh, estoy otra vez en el centro comercial que es un Van realmente, lo voy a mostrar un poco ahora si sí veo un poco más de gente eh, los locales lo voy a mostrar por acá abajo Y bueno, ya sé que me van a decir que tengo la nariz afuera, pero de verdad es que se me hace muy difícil. Más que todo porque yo soy asmática, entonces me, me tranco hablando Pero nada, solo por eso tengo esto así. Pero creo que va a empezar muy bien, de verdad, yo deseo lo mejor para todos los empresarios. Porque wow cerrar dos semanas en plena Navidad con el Black Friday en, en el medio. Fue bastante chimbo, pero bueno, yo creo que ya todo va a ir volviendo a la normalidad. Este... A partir de hoy, vamos a ver, yo les voy a ir contando cómo va todo. Pero sí, miren este lugar, se los voy a mostrar. Esta es una serie de comida y queda Burger King, comida asiática. Y para acá es la entrada. recuerden que les dije hace un rato en el supermercado que la marca Manner era austriaca? Pues esta es una tienda solo de Manner, miren Que si sí es súper típico de acá Ya está, ah no, si sí está abierta, ya está la chica, mira Pero sí, aquí venden de todo un día los voy a traer para que conozcan Les quería contar también que ahora se va a cerrar a las 7 de la noche Todavía no son las 7, ya yo salí, pero todo el mundo debe cerrar a las 7 porque hay que estar en su casita más tardar a las 8 porque si te ven en la calle, te multan Me voy a quitar a esto porque ya voy para la calle Pero sí, se va a poder también cerrar a las 7, eso es bien Pero a la vez es chimbo por los dueños, pues obviamente Ya estoy afuera, miren este lugar por fuera Se los mostré hace rato, pero ahora es de noche Bueno, y cuando salgo a trabajar, yo trabajo acá es Todo esto, una torre allá arriba un centro comercial abajo, al yo salir del trabajo, estos autobuses pasan cerca de mi casa, salen desde aquí. Y lo que hago es solo cruzar y también puedo tomar aquí el Straßman, que ya lo voy a esperar, o bajar por unas escaleritas o por el ascensor y agarrar otro tren. O sea, hay varios transportes que me llegan a mi casa. Y ahorita voy a esperar este, ya les voy a mostrar cómo es. ok, aquí voy a esperar. Dice que faltan cinco minutos. Vamos a ver una vez más y aquí el tren de Viena, el transporte público es puntual. Ahí dice 5 minutos, le va a mostrar cuando llegue a ver si no puntual. Ok, vamos a ver. Supuestamente en un minuto debe venir el tren. Vamos a ver si cuando se ponga en cero llega el tren. Sí llego señores, Sí llegó. ¿Qué tal? Ah. bueno mis amores, yo estoy en mi casa, me voy a bañar, me voy a cambiar y me voy a acostar porque ya es de noche eh, espero que les haya gustado este video, solo se me ocurrió empezarlo a hacer así para mostrarles cómo está el día, cómo estamos saliendo de este lockdown eh, la verdad estuvo sí hubo bastante movimiento en la calle a pesar de todo Y en la tarde estuvo mucho más movido que al mediodía cuando empecé a hacer el video Así que bueno, vamos a ver cómo pasa el resto de la semana Díganme por aquí abajo en los comentarios cómo están haciendo en sus países Si todavía están en lockdown o ya están como si nada Si ¿Sí están usando mascarilla o no Por lo menos aquí ya la gente está un poco más consciente Pero antes no usaban tanta mascarilla eh, Así que bueno, el estado lo puso obligatoriamente Y ya la gente ha ido como mejorando Así que nada, espero que ustedes se encuentren muy bien también, envíenme sus saluditos por aquí abajo y nos vemos en un próximo video. Chaito.